Evita molestias en cuello, hombros o brazos con una postura correcta para leer en la cama. Lee tumbada boca arriba. Coloca un cojín bajo la espalda que eleve ligeramente tu cabeza. También puedes apoyar tus brazos o libros sobre una almohada o sujetalibros. Mantén tus codos sobre la cama. No eleves tus brazos sobre tu cabeza. Coloca un cojín bajo tus rodillas para relajar tus lumbares. La luz debe ser suficiente para poder leer. Leer con poca luz hará que fuerces tu vista y adoptes una postura incómoda. Cuida tu espalda al leer en la cama.